Hola, soy el Dr. Jorge Caravantes, coordinador del Cabildo Salud, Un Derecho. Has estado escuchando en estos últimos tiempos la campaña del terror que los partidarios del rechazo han iniciado en contra de la opción a en el próximo plebiscito del 25 de octubre. Ellos saben que el terror induce miedo, paraliza e impide resolver los problemas. Eh, ...particularmente los problemas de fondo. Está claro que, que el país tiene innumerables problemas... ...que solo se pueden resolver cambiando el diseño institucional... ...que el país tiene y los principios que rigen su funcionamiento. Es eh, por lo tanto es esencial que para mejorar el sistema de salud... ...para mejorar la educación, para resolver los problemas ambientales... ...para resolver los problemas de discriminación... ...para conseguir efectivamente una paz social duradera... ...es muy importante y, y cambiar la constitución... ...es muy importante introducir principios de solidaridad... ...en esta nueva constitución... ...por lo tanto, no tenida por esta campaña... ...el miedo no conduce a nada... ...y lo único que podemos hacer es enfrentar los problemas... ...y resolverlos... ...no va a ser manteniendo la condición actual que la violencia que hemos vivido eh, va a pasar. La violencia que hemos vivido se va a sostener en el tiempo si es que nos enfrentamos a los problemas de foto. Así que anda el 25 de octubre, anda a votar, anda con tu lápiz azul, anda tranquilo, mantén las medidas de seguridad en relación con la pandemia y apoya a Chile en este nuevo camino. Un abrazo y buena suerte.